que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por esta iniciativa, gracias porque tú eres el Dios de la unidad y en, un, en una actitud de unidad estamos aquí todos los comunicadores de Santo Domingo Oeste, aceptando esta invitación como cada año que el administrador del Instituto de Auxilios y Navi, Félix y yo, nos hace eh, nos hace sentir muy muy, muy agraciados verdaderamente que sí entregamos este momento, este almuerzo a ti señor en el nombre de Jesús señores, le demos un fuerte aplauso al mejor administrador que tiene la República Dominicana compartir con los comunicadores del municipio Santo Domingo siempre para mí es un orgullo compartir con ustedes es extraordinario la prensa es el cuarto poder lo del municipio Santo Domingo 20 este. no importa que no sean periodistas pero si son comunicadores se ganan un respeto porque investigan, informan y se lo llevan a la población y eso es interesante yo siempre he expresado que cada quien tiene una visión diferente y porque alguien tenga una visión diferente a la mía bien malo ni bueno, los seres humanos no son malos ni bueno somos seres humanos con mapas diferentes y que cada quien tiene una intención con lo que dice, con lo que cree, y que yo se lo respeto. Porque es un intercambio de ideas. Que muchas veces, ustedes mismos que son de la presa local, duran muchísimo y no se ven, no comparten, no lo vemos. No Entonces siempre ven con la cara, yo siempre expreso y creo que el contacto directo a la fortaleza y lo que unifica mucho más. Y quién no? estamos en el mundo unificado. Si la presa se unifica, para hacer un trabajo dinámico vamos a tener siempre un gobierno más comprometido, vamos a tener funcionarios más dispuestos a escuchar, para ser escuchados. Porque muchas veces los funcionarios quieren que lo escuchen y que lo comprendan, pero no comprendemos lo demás. Y al pueblo, la sociedad y la prensa son interesantes que nosotros que escuchar. Para Félix yo y su equipo es de mucho placer. De que ustedes vengan a acompañarnos en este día, en este almuerzo que hemos ofertado a ustedes por su labor encomiable en favor del municipio. Nosotros ese trabajo lo reconocemos y Felipe y yo en nombre también de la Secretaría Pública ¿no?